Y este planteamiento que la próxima semana va a, a plantear el Consejo de Educación, donde ya eh, prácticamente han aprobado, el retorno a clases presenciales de nuestros niños, ya que ellos han visto los grandes obstáculos que ha presentado la, edu la única educación que podíamos tener en estos momentos que es la educación virtual. Gusten o no, yo soy, yo era de lo que decía que eh, en el adulto era un poquito difícil que sería en, en niños la, este tipo de. Y, educación. y resaltar que así tal cual tú le estás diciendo, recuerda que teníamos el pasado martes al licenciado Rafael San, eh, director del IADIS aquí en San Francisco de Macorís, quien también se unía y planteaba que ya era. Eh, habían las condiciones que eran necesidad el regreso a doce sea, aunque sea eh, semipresencial o el asunto que eso mismo planteaba san en ocasiones nosotros planteamos planteábamos que hasta que en las aulas como era el distanciamiento social y las mascarillas planteábamos que si en vez de dar una, una una virtualidad una semana completa hacerlo de manera presencial los impares o los pares los números para, en la, en la, para disminuir la cantidad de población a nivel de las aulas, eso lo planteaba en un momento, eso eran las cosas que se podían hacer, también teníamos la tasa de, infecti, de, de infectividad y la tasa de mortalidad a nivel rural era muy baja, por lo tanto a nivel rural se debió seguir dando clase presencial con, a ese nivel, podría ser dos o tres veces a la semana, ¿por qué no?, eh, así atribuyendo, alternando los pares o los impares. Además, la, se, se podía dar clase hasta el sábado, lunes, miércoles, eh, lunes, miércoles y viernes, martes, martes, jueves y sábado. Se podía dar clase eh, de manera hacia algunas zonas, porque si, si todos hemos visto... La gran población que se ha visto envuelto en esta, en esta pandemia con mayor eh, acentuación ha sido la urbana, la, el conglomerado. Eh, que do, Por eso es que nuestro primer tratamiento era la, el distanciamiento social y las mascarillas. Por lo tanto, yo creo que, que es, es prácticamente eh, necesario eh, hacer un buen planteamiento eh, aunado junto la salud pública y educación no pueden irse de la, cada uno por un lado Tienen que estar los dos al ¿no? en este planteamiento Porque eh, los profesores no saben nada de salud Los profesores no saben ni dónde está el hígado Entonces, debemos de hacer, para hacer ese tipo de planteamiento No tener un planteamiento ya hecho, sin antes, sin antes eh, Hacer una coordinación con el sistema de salud Porque lo cre creo que sí que más de un 25, un 30 o 40% de los alumnos pueden volver a su clase. Así es, de hecho, eh, la próxima semana ya el ministro eh, de eh, Educación, eh, Furcal, estará dando a conocer ah. al país el protocolo que se va a utilizar eh, con esta nueva medida de regreso a clase semipresencial. Bueno, las la, la condiciones las va a anunciar el ministro, porque ciertamente yo entiendo que ya las cosas serios como que sí, se está viendo sí, sí, ya sí. una luz en el camino, sobre todo ya cuando comienzan a llegar las vacunas, comienzan a fluir y como yo decía ayer y me he mantenido diciendo en los últimos días, que lo interesante de las autoridades es que mantengan, que no se detenga el proceso sí, claro. de vacunación, de manera que sigan haciendo las gestiones para que puedan seguir llegando las vacunas a la República Dominicana y esto va a traer como consecuencia consecuencia de que acciones como esta, por ejemplo, que en el caso de educación, que ya se pueda volver de manera semi a las aulas. Recordar también que fue aprobado de que en esta primera fase de vacunación se han incluido los docentes. Claro. Eh, que claro. es importante porque una vez ya estén vacunados, estén inmunizados y, y, los y docentes, pues y se, se, se, se disminuye al sea, mínimo el riesgo de, de, de contagio en estas áreas. Que las vacunas sean eh... En, en, las, en, los, en los establecimientos escolares a los niños a los, ya cuando haya se llegue la fase que sea una vacunación que que, que llegue a, a la gran mayoría de los, de, de, de, los niños por, dice que la, la por debajo de, 10, de 15 años la, la, el proceso de, de, de infección y, y, y mortalidad en niños muy disminuida pero recuérdense que son focos claro de, pero eh, hay dos cosas que se caen matemáticamente. Si el adulto está vacunado eh, y solamente se infecta el niño de manera leve o, moder leve o moderado, eh, hay control entonces, como sí. quiera. Por eso la idea de, de, de vacunar a los docentes sí. para que esto se siga reduciendo al mínimo las posibilidades del contagio. Finalmente, Sergio, eh, vamos a dejar este tema, sea para mañana o sea para el próximo lunes, y es lo referente a... Eh, el Ministerio de Medio Ambiente, de Falcondo bueno. eh, y Loma, Loma Miranda. Miranda. Así que vamos a ver vamos a si padre eh, podemos, eh, o nuestro, nuestro tocayo, el sí. experto, Víctor Almanza, Víctor que ya está por la zona, a ver eh, la opinión de esta situación, que es una agradable noticia, que aunque fue suministrada por Orlandito Jorge Mera, eh, Quién es el ministro de Medio Ambiente? Eh, alguien dice, sí, pero alguien dice que el, el Ministerio de Medio Ambiente no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión que tomó Falcondo de dejar sin efecto la intención de seguir explotando Loma. Miranda hay otras aristas, ¿verdad?, que están por ahí, como por ejemplo, y alguien lo decía, esto hay que agradecer, hay que felicitar al pueblo dominicano que desde hace mucho tiempo se ha venido oponiendo a que esta reserva que tenemos en la República Dominicana, aquí en la, en la provincia de La Vega, de donde salen la mayoría de los ríos y acuíferos, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros poder obtener el líquido más apreciado de la humanidad, que es el agua. No será Víctor que el pueblo ya tiene quien les oiga. Claro, entonces, eh, es una fue una lucha, un trabajo hecho en protesta del pueblo dominicano, eh, que ha logrado, verdad, vamos a decirlo así, sensibilizar también claro. eh, la, la, esta empresa para que deje sin efecto la explotación de estas, que es la reserva más importante, yo creo que tiene el país, que es. Loma Miranda. Así mismo. ¿no? Hemos llegado, Sergio, lamentablemente al final no tenemos más tiempo, eh, más que agradecerle a, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre apoyándonos para... Hacer